Y dejárselo a otra. Estamos en el sector de los Charamicos, a pocos pasos de Playa Sosúa. Vamos pasando por el lugar donde este se está haciendo la plaza para los playeros, toda esta parte aquí que queda a mi espalda es donde se va a construir la plaza para los vendedores de artesanía de Playa Sosua, todo ese espacio que se ve allá detrás. Entrada a Playa Sosúa, Sector Los Charamicos. Parece un cementerio, porque no se ve casi nadie a esta hora. Vamos a ver qué dice la playa. Siempre es un hermoso paisaje. ¿Y esto qué es? A ver qué nos encontramos por aquí. Tanques de oxígeno. Bueno. Esta playa recibe los fines de semana miles y miles de personas. Pero es un gusto ver lo hermoso que se observa y se siente cuando no hay nadie. Miren, miren esto aquí. Miren, qué belleza. Qué belleza. Ay, mi amor, es que si nosotros tenemos lo mejor aquí, no podemos perderlo y dejárselo a otra. ¿Ustedes acostumbran a venir a la playa temprano siempre? La primera vez, lo voy a hacer siempre. Así que vengo a estar ahora. Me gusta, me gusta disfrutar donde no hay mucha gente. Gracias por estar aquí disfrutando de playa, Sosúa. No, ¿Y tú eres no. hermana de ella? Primera hermana. Algunos extranjeros también se levantan temprano para disfrutar de este hermoso paisaje en Playa Sosúa, que desde tempranas horas las sillas están listas aquí, esperando a los clientes. La playa Sosúa tiene aproximadamente 850 metros de longitud. Y ese mismo espacio, esa misma cantidad de metros ocupada por negocios... ...que están aquí en la parte interior de la playa. En este camino, que era la carretera vieja... ...se encuentra llena de casetas. Algunos de artesanías, otros de alimentos y otros con eh, bebidas... Algunos restaurantes de muy buena calidad están aquí en esta zona. Ya a partir del mediodía que están todos abiertos. Qué gusto, qué placer estar con ustedes hoy aquí en este reportaje. Desde la playa Sosúa, municipio turístico de la costa norte de la República Dominicana. Este ha sido un reportaje de Vistas Hermosas realizado por les habla Félix Corona.